Un deck profile un deck que ya me atrasé Bastante en subírselos Es un mech invoker Me lo había llevado a la YCS, eso ya tiene un ratote Entonces no se los había subido Porque la verdad se me había estado Olvidando Y pues ahorita creo que ya me acordé Así que voy a Traerles el deck profile, la verdad el deck es Muy bueno, se lo sugiero está Medianamente barato ahorita con lo de las Megateam, bueno ya, ya no es ahorita verdad Pero está me medianamente barato en... Para hacer un deck competitivo Entonces La verdad se los recomiendo mucho Yo me divertí muchísimo con este deck Es muy fuerte Entonces pues vamos a iniciar Con el profile Jugamos eh, Triple Magnite eh, Purple ¿Qué? Purple Nightfall Esta cosa Tiene que ir a tres eh, sí o sí Es el que se invoca de manera especial Claro, se invoca de manera especial Si nuestro Si nuestro oponente No Si hay dos o más cartas En la misma columna Así que se busca de manera especial en esa columna y se puede como quick effect se puede seleccionar a un monstruo eh, magnet en el campo desterrarlo hasta la siguiente stand by face tu siguiente stand by face y añadirte a nuestro deck al mano monstruo magnet es el buscador así que tiene que ir a 3 sí o sí además de que es el más ponchadito por, como como monstruo de main deck jugamos también triple magnet blue sky otro buscador pero este es más para cuando tu oponente eh, bueno, es más dependiente tu oponente Además de que es más para segundo turno Así que este sujeto también tiene que ir a 3 ¿Por qué no? vas a jugar un Magnite Indigo Eclipse Un Magnite Yellow Star Y un Magnite Red Moon Porque eh, a uno cada, cada, cada una A uno cada una es suficiente A decir verdad Este te libra de monstruos Este te libra de magias Y este pues se cambia de columna Cosa que está bastante chido para los Magnite Así que eh, nada más eh, antes jugaba dos Eclipse, pero lo corté a uno para hacer un poquito de espacio. De todas formas, a uno no se, este, casi no se sienta así que está bastante bien. Jugamos triple Alistair de Invoker, porque es un deck Magnite de Invoker. Eh, la combinación está buena porque los Magnite no hacen de ninguna forma Normal Summon. De hecho, se bajan gratis para, como, monos, como monstruos eh, para hacer Link y todo eso. Así que va de maravilla con eh, la temática de Alistair. <coughs> Y este güey nada más hace efecto cuando es invocar normal Cosa que eh, no tienen los magnetas dice que se complementa demasiado bien esta combinación Jugamos triple eh, Alisher Invoker Jugamos dos Tiamaton Este sujeto es demasiado bueno Es muy infravalorado eh, Yo lo recomiendo de sobremanera casi Ahí tenganlos porque yo estoy seguro que van a, van, a, van a ser una chulada en un futuro eh, Y este deck es este que... Eh, la, el que hasta el momento los explota más, la verdad está bastante chido. Este güey neta tiene un, pot un potencial enorme, así que ahí guárdenlos, porque tiene la capacidad de bloquear la extra monstruo del oponente y eso está bastante padre. Jugamos dos. 2 eh, Ash Porque necesitamos hand Trap Y jugamos dos Effect Veiler Estas dos Hand Traps son mi combinación favorita La verdad es una chulada Y se acoplan muy bien a la temática del deck Por Melkaba y por eh, Purgatrio Así que nada más Entonces eso es todo por parte de los monstruos Vamos a pasar por las magias del deck Jugamos triple eh, Magical Meltdown Para buscar al Alistair por supuesto Y para proteger los efectos de nuestros monstruos fusión Así que vamos a jugar eh, Tres Jugamos también triple Mind Control. Porque esa cosa es una chulada de carta en este deck. Para ir eh, segundo es una maravilla. Casi siempre vas a abrir segundo. Es lo, que, lo ideal, lo que tú quieres. Mind control es una chulada. Porque puedes utilizar un monstruo para el Link. O puedes usarlo para tus fusiones con los invoked, Así que eso está bastante padre. También jugamos triple Cold by the Grave. Porque está 3. La, una, una muy buena opción De regresar por parte de Konami Así que a tres vamos a jugarlo Jugamos dos Invocation porque Es un deck eh, Magnetic Bocket Jugamos 2 Instant Fusion que la verdad Hacen bastante paro eh, Y te ayudan a extender un poquito Tus jugadas además de que te ayudan a tener Las dos cartas en las zonas Jugamos 2 Terraforming Jugamos 2 Spellbook of Knowledge Y un Spellbook eh, Of Secrets la verdad esta, esta, esta, esta combinación es suficiente, así que nada más. Jugamos una Super Poli, porque Super Poli es una chulada en este deck. Eh, tienes fusiones para casi todos los. Ah, pinche moto. Tienes. Eh. Fusiones para casi todos los atributos Menos agua y tierra Pero de todas formas casi siempre va a ser algo que sí puedas hacer Así que eh, una super poli Y un book of law para el OTK con Alistair eh, Por ahora las trampas nada no, más vamos a jugar dos Vamos a jugar un, uh, un World Legacy Whispers Y un World Legacy Secret Para poder tener negaciones de efectos de monstruos Y negaciones de magias del oponente Entonces eso es todo por parte del main deck Vamos a pasar con el chulo extra deck por supuesto, la verdad, esta parte es muy buena. Vamos a primero presentar los, eh, los monstruos fusión, ¿verdad? Vamos a jugar un eh, Thousand Eyes Restrict, la verdad, muy bueno. Jugamos un Invoke Kaliga. La verdad, este güey es muy infravalorado. Kaliga eh, da duelos. Este güey es una de las mejores fusiones y casi nada no la juega. Entonces, Kaliga se los recomiendo ampliamente. Jugamos un Raijin. Estos tres targets son los que podemos traer con Instant Fusion. Así que eso no está para nada mal. Jugamos un purgatrio Porque eh, purgatrio es bastante chido Completa la OTK de una manera bastante hermosa Así que nada más Jugamos un invoked mechaba Bueno dos invoked mechaba eh, Jugaría el tercero pero ya no tengo espacio en el extra deck Con dos se da abasto el deck No se preocupen así que eh, Con dos es suficiente también jugamos un Elysium que este güey con la super poli es una maravilla Así que se los recomiendo ampliamente Por el lado de los Link jugamos una eh, Nightmare Siren Que esta debería ser un incuribo eh, De una vez digo este debería ser un Linkuribo pero no sé dónde está Entonces Linkuribo jugamos un Nightmare Phoenix un Nightmare Cerberus y un Nightmare Unicorn porque son los mejores outs del formato. Jugamos un Alistair, The Invoker of Madness porque este güey es demasiado bueno. Jugamos dos Magnite, Crucero eh, del Alba, que no sé cómo se diga, Morningstar. Quiero pensar. Entonces jugamos dos Magnite Morningstar, así les voy a decir porque no estoy seguro si, si, si así es su nombre, pero jugamos dos de esos. Es una chula de monstruo. Eh. Entonces te ayuda a generar un control más cabrón de ser posible Entonces eso está bastante chido Y jugamos un eh, Magnite Specter Supreme Porque también es bastante bueno y me gusta bastante Entonces eso es todo por parte ¡Cállate Cookie, ¡A la madre! No me te la pasas ahí gritando